Colester REC. Esteroles vegetales, desde la antigüedad, las personas han comido plantas comestibles que contienen estas sustancias. Los esteroles vegetales, fitoesteroles, estanoles, ayudan a mantener el nivel correcto de colesterol en la sangre. Estos son compuestos que compiten con el colesterol en el sistema digestivo humano. Alcachofa común, un vívido ejemplo de cómo la comida se convierte en medicina. Proteger el corazón y los vasos sanguíneos, apoyar los riñones, mejorar la digestión y contrarrestar el estrés oxidativo, tal vez los antiguos curanderos no conocían esas palabras. Tampoco usaron la palabra colesterol. Pero alcachofa para fines de salud y para la normalización del colesterol, usaron. El resveretrol de with Root es una sustancia en la que los científicos han estado interesados durante mucho tiempo. Un efecto protector sobre los vasos sanguíneos y el corazón, apoyo a los cambios hormonales en las mujeres, estas son las conocidas propiedades del resveretrol. El policosanol es una sustancia muy interesante que puede influir positivamente en el metabolismo del colesterol y su nivel en la sangre. Nicotinato de inositol, dos sustancias valiosas en una. El inositol, vitamina B8, es valioso en sí mismo, especialmente por su efecto sobre el metabolismo de las grasas y los carbohidratos. El ácido nicotínico, nicotinato, también conocido como vitamina B3, también conocido como vitamina PP, es un importante regulador del tono vascular y el metabolismo. Combinados en una sola sustancia, el inositol y el ácido nicotínico lo ayudan a obtener aún más beneficios del producto cholester -RE. ¿A qué edad se debe comenzar con el apoyo preventivo del corazón y los vasos sanguíneos? Si hablamos de protección frente a niveles elevados de grasas malas y colesterol, nunca es demasiado pronto para conocer las posibilidades de prevención. En el tercer milenio, la esperanza de vida humana debería aumentar. Esto significa que la seguridad de los sistemas y órganos que trabajan intensamente se convertirá en un factor determinante. En el siglo XX se consideraba que las personas que llegaban a los 75 años habían entrado en la edad en la que la enfermedad y la actividad física reducida eran la norma. En nuestro tiempo, las personas que han cruzado el umbral de los 80 años todavía pueden ser activas, curiosas y móviles. Estas oportunidades son proporcionadas por una prevención activa y consciente. ¿Cuándo es el momento adecuado para empezarlo? Probablemente la edad en que una persona puede entender por qué vale la pena abandonar los malos hábitos y elegir alimentos saludables. Buena salud, un suministro suficiente de fuerza y energía, la capacidad de moverse activamente, esto es posible a cualquier edad, si la prevención activa se inicia de manera oportuna. Una de las áreas que ayudan a preservar el corazón y los vasos sanguíneos es el efecto sobre el metabolismo de las grasas. Los productos NSP, Lokeilo y FITI Greves afectan los niveles de grasas y colesterol en la sangre de muchas maneras. FITI Greves ayuda a mantener los niveles normales. Colesterol y lípidos en la sangre. También ayuda a mantener la salud intestinal. Lokeilo, el mismo nombre de este producto se compone de las palabras reduce el colesterol. Hay poca fibra en la dieta del hombre moderno. Es necesario para la prevención de la aterosclerosis y el estancamiento de los intestinos, para la desintoxicación y la curación general. Las fuentes de esteroles vegetales, anticolesterol, no forman parte de nuestra dieta en absoluto. Es una pena. Estas son plantas comestibles y son muy útiles. La compañía NSP ofrece una mejora de la salud multifacética, una serie de productos NSP tienen un efecto positivo en el corazón y los vasos sanguíneos. Además de los ya mencionados Loclo y FIT Greves, estos también son lecitina, super omega 3, zambroza, grepina, fórmula protectora, ajo y magnesio. Y ahora veamos el producto NSP Cholesterrec, cuya composición fue creada específicamente para la prevención de niveles altos de colesterol. La composición del producto incluye una hoja de alcachofa ordinaria. Este es un componente que tiene un efecto positivo sobre el colesterol, el peso corporal, así como la salud del hígado y todo el tracto digestivo. Cholesterrec contiene esteroles vegetales que, cuando se consumen en una cantidad de al menos 0,8 gramos al día, ayudan a mantener niveles adecuados de colesterol. Cada cápsula contiene 10 miligramos de resveretrol de raíz de Nadwith japonés, que es un antioxidante natural. Protegiendo contra los radicales libres. Con el consumo regular de Cholester-Reg en combinación con una dieta sana y activa. Ritmo de vida puede influir en los niveles de lípidos malos y colesterol con beneficios para la salud. Esteroles de plantas. Ayuda a mantener niveles adecuados de colesterol en la sangre. ¿Qué son los esteroles vegetales fitoesteroles estanoles? Estos son compuestos que compiten con el colesterol en el sistema digestivo humano. El colesterol, como saben, lo obtenemos de los alimentos. También fabricamos nuestro propio colesterol. Los esteroles vegetales compiten tanto con el colesterol de la dieta como con los producidos en el cuerpo. Los mecanismos de competencia con el colesterol son los siguientes. La absorción de esteroles en el intestino es más fácil y rápida que la absorción de colesterol. Los esteroles tienen lugar en sistemas de transporte especiales, desplazando el colesterol de allí. No atrapado en el transporte, este transporte se llama micelas, el colesterol no es utilizado por el cuerpo, se une a los esteroles que no se absorben en el intestino y se excretan del cuerpo. Los esteroles también afectan el nivel del hígado, bajo su influencia, cambia la proporción de colesterol malo y bueno, aumenta el contenido de bueno. Los científicos que estudian el efecto de los esteroles afirman que cuanto más jóvenes son las personas, más pronunciadas son en la reducción del riesgo de enfermedad coronaria con una disminución de los niveles de colesterol en la sangre. Los datos del gran estudio de cohorte LASA e Longitudinal Agin Study Amsterdam, realizado recientemente con la participación de 1.242 personas mayores de 65 años son convincentes. Se encuestaron muestras aleatorias de personas de esta edad en tres regiones de los Países Bajos. Al evaluar el riesgo relativo, se encontró que un aumento del doble en la concentración de fitosterol en el suero sanguíneo se asoció con una reducción del 22% en el riesgo de enfermedad coronaria. Hoja de alcachofa. Ayuda a mantener niveles óptimos de lípidos en sangre. Mejora la desintoxicación del cuerpo y la preservación de un hígado saludable. Promueve el buen funcionamiento del tracto digestivo. Promueve la pérdida de peso. Tradicionalmente utilizado para estimular la función renal. Antioxidante natural que protege las células de los radicales libres. Resveratrol de nat with root. Un antioxidante que protege las células de los radicales libres. Reduce los síntomas de la menopausia. El policosanol es un descubrimiento científico verdaderamente revolucionario. La Comisión de Medicamentos de la Asociación Médica Alemana patrocinó un ensayo clínico controlado con placebo, aleatorizado, doble ciego, multicéntrico, del efecto hipocolesterolémico dependiente de la dosis del policosanol en pacientes con hipercolesterolemia. Aquí hay un enlace a esos estudios. El policosanol es de hecho una de las mejores ayudas naturales para la salud. Policosanol ha recibido buenas críticas en ensayos clínicos. Los resultados alentadores solo confirman la verdad conocida desde hace mucho tiempo. En la naturaleza hay algo útil y valioso para la conservación de la salud humana. La compañía NSP ha recopilado lo mejor, lo más efectivo, y ha combinado estos componentes en las combinaciones más óptimas. Esto nos permite usar Betanical Products de manera proactiva con aún más confianza de que la prevención es la elección correcta. Nicotinato de inositol. El inositol, inositol, fue descubierto en 1848 por el químico alemán Jastes von Liebig. Inicialmente este componente fue subestimado. En el siglo XIX la medicina prácticamente no le asignó un papel significativo. Sin embargo, ya en 1928 se comprobaron científicamente los beneficios del inositol y pasó a ser conocido como vitamina B8. Otros estudios han confirmado la importancia del elemento para el funcionamiento saludable de todos los sistemas de órganos, el mantenimiento de niveles normales de colesterol, el funcionamiento del sistema nervioso y la salud mental humana. Es importante recordar que la cafeína, la nicotina, el alcohol y las sulfonamidas interrumpen la síntesis de inositol y causan su deficiencia en el cuerpo. Además, los factores negativos para la síntesis y asimilación del inositol son la desnutrición, la sobrecarga calórica regular, las malas condiciones ambientales, el estrés y la toma de ciertos medicamentos. La deficiencia de inositol también puede ser enfrentada por personas con diversas enfermedades. Están en riesgo las mujeres diagnosticadas con ovarios poliquísticos, ya que con esta patología la sustancia se excreta intensamente del cuerpo. La combinación de inositol con ácido nicotínico, vitamina PP o B3, en nicotinato de inositol le permite obtener aún más beneficios. El ácido nicotínico afecta el tono vascular, mejora la microcirculación, activa el metabolismo de los carbohidratos y el nitrógeno, tiene actividad hipolipemiante, reduce el colesterol total, las lipoproteínas de baja densidad, los triglicéridos y aumenta las lipoproteínas de alta densidad. Participa en el metabolismo de grasas, proteínas, aminoácidos, purinas, respiración tisular, glucogenólisis y procesos de síntesis. En resumen, el producto Cholester-REC contiene defensores naturales y efectivos de su salud. A partir del nombre del producto Cholester-REC, queda claro que objetivos se establecieron durante su creación. Prevención oportuna, apoyo nutricional y prevención del aumento de los niveles de lípidos, malos y colesterol. Probados durante mucho tiempo los componentes efectivos, seguros y naturales de Cholester-REC se recolectan en tales proporciones que le permiten revelar todo el potencial de las fuentes naturales de salud. Ingredientes, hoja de alcachofa común, esteroles vegetales, nicotinato de inositol... Resveretrol de raíz de nudillo japonés, policosanol. Colester, rec para su salud y longevidad.